...lo que la madre y la pareja de esta le hicieron a Lucio... ...fue inhumano y despiadado. Magdalena Espósito reclamó la custodia de Lucio... ...acordaros del nombre de esta jueza... ...el lunes 3 de agosto, cuando lo tendría que haber regresado... ...Magdalena Espósito no lo llevó... ...por lo que Magdalena Espósito y Abigail Páez... ...pasaron a tener de forma legal la custodia de Lucio